Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Y el tema de hoy que tenemos es la eh, conexión con la fuente, con el amor ilimitado de la fuente del conocimiento. En el Raya Yoga eh, tenemos como tres pasos básicos y quisiéramos resumir toda esta experiencia de la meditación del Raya Yoga. Y como hemos hablado desde casi desde enero, hemos empezado con el paso de conectarnos con nosotros mismos, conocer qué es el alma, la conciencia, el ser interno. Luego pasamos a, a buscar, a contestar esta gran pregunta que es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eh, y hablamos la semana pasada de esta gran idea de, de que existe un hogar lejos de este escenario de la vida donde estamos eh, y podemos conectarnos eh, cuando entramos en esta conciencia original de nosotros mismos eh, y luego hoy vamos a hablar el paso tercero que es esta conexión o podríamos decir eh, paso más importante y último de cómo eh, reconectarnos con este creador o este esta fuente de todo lo positivo toda la bondad entonces para hacer un pequeñito repaso y para hacerlo más divertido, ¿qué les parece si vemos eh, esta pequeña presentación y vamos así eh, repasando un poco lo que hemos hablado en estos dos meses? Bueno, parte de... <ríe> eh, entonces, esta idea de que el mundo entero es como una obra de teatro, es una idea que a mí me ha ayudado muchísimo eh, del Raya Yoga, en la cual este, vamos a regresar a entender a esta casa física como un escenario en la cual nosotros, los actores, o esta energía viva que somos, estamos interpretando una especie de papel cotidianamente a través de este instrumento maravilloso o traje, podríamos decirle, como un actor necesita un traje. Entonces, eh, a través de esta idea, vamos a la siguiente imagen, a, a buscar eh, entendernos a nosotros mismos como separados de la parte física. Es como que si este instrumento físico que tenemos del cuerpo, o llamémosle envoltorio vivo, verdad, que es tan importante porque nos permite compartir en este mundo físico y expresar nuestras capacidades y cualidades, eh, es la, podemos decir, la creación viva, de esta energía que hemos representado en la imagen como una luz y que la representamos como una luz porque es una energía que no es física y que es eterna. Y experimentar con conceptos como la eternidad es algo tan diferente a lo que estamos acostumbrados a palpar, a escuchar, a, a, a tocar con nuestros este, órganos de los sentidos, a percibir, digamos, ¿no? Entonces eh, lo que hacemos en la meditación del Raya Yoga es como darle vacaciones a este instrumento o a este vehículo o a este traje externo por unos segundos para ir hacia adentro y poder reidentificarnos con esa capacidad que tenemos de expresarnos no necesariamente a través de los órganos de los sentidos, pero a través de nuestros pensamientos, de nuestras vibraciones, de nuestros sentimientos. Y en la siguiente imagen podemos también ver, eh, podríamos llamarle dos tipos de conciencia totalmente distintos que hemos, o podemos practicar. Entonces en la segunda parte o a la derecha pueden ustedes ver un poco eh, que ya en, en nuestra vida cotidiana estamos eh, constantemente sintiéndonos, llamándonos mujer, hombre, eh, madre, hija, profesional, ama de casa, ¿verdad? Todos estos como sombreritos o identidades o etiquetas que aprendemos en la vida eh, llegan a ser tan, tan, tan reales, ¿verdad? Que como les decía la semana pasada, es como que empezamos jugando a casita desde que somos niños, ¿verdad? Y eventualmente nos creímos todos estos papeles y nos identificamos de una forma tanta que cuando el papel se acaba, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque sentimos un vacío, sentimos una especie de, de que algo se cortó, por así decirlo, ¿no? Porque hay esa identificación tan fuerte. Entonces, la idea del Raya Yoga es poder, cuando estamos entendiendo que est estamos siendo ese creador sutil, que está ahí detrás de los ojos, esa energía o esa conciencia viva que está eh, expresándose a través de estos cinco elementos que está hecho el cuerpo, si, si queremos decirlo así, podemos practicar esta otra forma de ver lo que están viendo ustedes aquí. verdad Entonces una es en la cual yo siempre eh, veo las cosas eh, muy basadas al lente físico donde todo tiene un principio y un fin, donde yo soy el papel que interpreto de hijo, como les digo, o de hermano, o de esposo, o de esposa, donde ese cambio es tan rápidamente eh, continuando que casi que nos marea y nos cuesta sostenernos en un estado estable, porque todo es siempre cambiando temporal. Incluso nuestro traje, si queremos llamarle así a este cuerpo, está constantemente cambiando. Y en unos años vemos que ya no somos los mismos que antes, ¿verdad? Entonces todo cambia en este mundo físico. Pero ahora al ir a la parte izquierda de esta imagen podemos ver lo que estamos practicando o la conciencia que estamos regresando original en el Raya Yoga. Que es sentirnos como si fuéramos este actor viajero que está aquí como invitado en esta casa de la tierra y que está conduciendo este eh, vehículo como si queremos verlo así o sintiendo que está jugando a casita a estos papeles verdad pero sin nunca olvidar quién es que es paz que es amor que es pureza que es este felicidad que es eterno que significa que no Importa lo que le suceda al vehículo, el conductor puede y podemos tener esta sensación en la meditación, continúa, ¿verdad? Como si fuera un actor, un huésped. Entonces, eh, esta, esta gran idea nos ayuda muchísimo a entender a este creador o a esta fuente de conocimiento que es el tercer paso que vamos a explicar hoy, cómo eh, podríamos verlo como el director de la obra, como hablábamos la semana pasada. Ahora, tengo una amiga eh, muy linda que ella es una directora de teatro. Y cuando ella tomó este curso, ella incluso no le gustó mucho esto de que Dios era creador. Y yo me quedé pensando, qué raro, porque ella es una directora tan linda, es como una mamá de toda su, de su ¿cómo se llama?, producción o su lugar de, teatral, ¿no? y está siempre como eh, dándole ánimo a sus actores, ¿verdad? A sus casi que como hijos para que desempeñen un papel lo mejor posible. Pero luego me di cuenta que el problemita no era tanto en la palabra director, pero en la palabra Dios, porque a veces incluso esta palabra nos crea un poco de problemática, especialmente cuando eh, venimos como una especie de tal vez de crianza no religiosa o no mucha práctica espiritual, que no, necesaria, no necesariamente significa que no hemos tenido experiencias espirituales, pero a veces eh, no sabemos cómo, cómo ponerlas en palabras o en una especie de entendimiento, tal vez. no Entonces, cuando hablamos para aclarar esto de que Dios es el director, no estamos diciendo que Dios es aquel que está diciéndole a los actores qué es lo que tienen que hacer con un... Látigo, que tal vez a veces nos hemos imaginado eso por la crianza, por la educación, por muchas de las cosas que hemos eh, vivido en nuestra cultura, en la forma en que la sociedad nos ha llevado a pensar, etc. Entonces, cuando yo hablo de que Dios es un director o esta fuente de, de, de las cualidades o esta fuente incondicional, estamos hablando más bien como yo veía esta amiga directora, como esta persona que está atrás, no solamente conociendo el potencial de cada actor pero como al mismo tiempo dándole porras podríamos decirle a cada uno de sus actores para que interpreten su papel lo mejor posible sabiendo que ellos no son los papeles que interpretan ¿verdad? o sea, de otra forma teniendo siempre esa conciencia clara de que estos seres o estas imágenes eh, de luz, de amor, de paz Que es lo que decimos en el Raya Yoga Que somos todo aquello que andamos buscando Es lo que somos, ¿verdad? E, y a través de esa conciencia Entonces este director más bien es como aquel que está ahí verdad, en nuestro, De nuestro lado eh, Conociéndonos incluso mejor que nosotros mismos Y al mismo tiempo despertando el más alto potencial entonces, para conocer a este director, ¿qué les parece si vamos a la siguiente imagen? Donde vamos a ver un poco eh, ciertos nombres que se le dan a, a esta fuente o a esta alma suprema, como le dicen en el hinduismo. Y vean qué lindo todo lo que expresan en diferentes partes del mundo. como eh, nombres que se le dan a este ser tienen estos significados tan hermosos, el camino que guía, la verdad, la luz para todos, el único en el judaísmo, la luz que guía, y como hay muchas similitudes también, Allah, la luz del cielo y la tierra en el Islam, el jainismo, el, per el ser perfecto en el budismo, más allá de las ilusiones. Y así, ¿verdad? Podemos leer cada uno el gran espíritu, la luz, la verdad, el Padre Eterno, el Creador Supremo en las tradiciones africanas. Y esto casi que nos lleva a casi, como ustedes podrían verlo, a una misma experiencia donde la, eh, los conceptos de luz, de camino, de verdad, de único, ¿verdad? Están ahí muy presentes y de algo que está más allá casi que de este plano físico. Entonces, pasando a la siguiente imagen, en el Raya Yoga estamos hablando de que este ser, esta maravillosa eh, alma, podríamos decirle, porque esta es la forma en que lo vemos en el Raya Yoga también, y les invitamos a, a experimentar esta idea en el silencio, en su propia intuición interna. Eh, de hecho, hay otro nombre que olvidé mencionar, que en el, en el hinduismo eh, que es muy lindo, y no solo en el hinduismo, en el oriente, eh, que es shiva, que significa el punto, la semilla y el benefactor. Y que de hecho se me parece mucho a otra palabra que para aquellos que están conectados desde Costa Rica, Sibu, ¿verdad? Que es, un, es otro nombre que se le da a Dios en las culturas indígenas. Entonces esa palabra shiva es muy bonita porque implica un poco entonces esa similitud que tenemos Podríamos decirle esa creación o nosotros los hijos podríamos vernos así, de este gran padre, de toda esta gran familia espiritual. Y al mismo tiempo, eh, su papel que es de beneficiar y es como el origen de todas estas cualidades que ustedes ven en esta, en esta linda imagen y muchas otras. Esta siendo una de las principales en las cuales estamos todos en este mundo siempre buscando esa experiencia de amor, de paz, de felicidad, pureza, verdad, de poder espiritual. Entonces, ¿cómo es que obtenemos esta experiencia en el Raya Yoga? Pues primero tenemos que saber con quién nos estamos conectando. Porque así como ustedes se imaginan, si yo quiero hablarle a, a alguien, comunicarme con alguien, pues tengo que saber su idioma, tengo que saber, pues, eh, cómo su número, su y correo electrónico, algo para poder conectarme con este ser, ¿verdad? Y la idea en el Raya Yoga es que podamos entonces tener una relación en la cual, como estamos acostumbrados en nuestra vida, en nuestras relaciones de madre, de hijo, de esposo, ¿verdad? Estamos eh, de uno a uno. ¿verdad? conectándonos en una, una misma, podríamos decirle, sintonía. Ahora, si uno piensa en cuál sería la sintonía de, esta, de este director o esta alma suprema o esta fuente, pues podríamos imaginarnos que si él es como la fuente de todas estas cualidades, pues estamos hablando de una vibración muy alta, ¿verdad? O sea, muy pura, podríamos decirle, muy sin mezcla. Y para esto entonces tenemos que como que llegar a una conciencia en la cual podamos igualmente de alguna forma ver algo que tengamos en común. No es que tenga que ser igual a Dios tal vez, pero tengo que ver qué es lo que nos conecta con Él. Por eso el primer paso siempre es recordar quién soy yo. Que al igual que este director, ¿verdad? Como dice el hijo... Tal pa bueno, como dice el, perdón, el el dicho, tal de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O como dicen en inglés también, el hijo muestra al padre, el padre muestra al hijo. Entonces, como ese ADN espiritual, si quisiéramos verlo así, que nos une y que nos hace sentir esa, la palabra tal vez sería conexión, pero estaba buscando otra afinidad, afinidad en la cual sintamos esa afinidad con él. ¿Verdad? Porque cuando tú conoces a alguien que le gusta algo, que a ti te gusta, pues dices, ¡ay, me gusta esa persona! ¿Verdad? Pues, como no nos va a gustar este señor? <ríe> que de hecho, por cierto, en el rayo Yoga no decimos que sea hombre o mujer. Porque al igual que el alma o la conciencia fuera de este cuerpo, ni es hombre ni mujer, ¿verdad? Pues, él igual también tendría todas las cualidades de masculinas, femeninas, verdad, de todas las relaciones y de hecho llegando a la última imagen que vamos a compartir, eh, estamos viendo acá que podemos tener una experiencia de todas esas relaciones que tenemos en, si podemos pasar a la siguiente imagen, eh, todas esas relaciones que tenemos en, en la vida que son muy importantes para nosotras, verdad, el padre, la madre, el novio, el bienamado, ¿verdad? el amigo, el guía, el profesor. Todas esas son relaciones que te marcan en la vida. ¿Por qué? Porque obtienes algo muy importante de cada una de estas relaciones. Amor, sostenimiento, cuidado, atención, comprensión, enseñanza. Eh, y todas estas cualidades estarían en ese océano que es otra forma que podríamos describir a esta alma suprema, o este director, un océano de cualidades. Entonces la invitación es para que, y la otra semana, el próximo martes, estaríamos igualmente profundizando un poco más sobre este aspecto, llegar a buscar, experimentar las cualidades que para mí me parecen importantes de cada una de estas relaciones con este ser, porque lo que va a crear es un gran sentimiento de esa afinidad que estamos buscando. En el caso del de, eh, Raya Yoga, nosotros eh, recordamos siempre ese primer paso de ir hacia adentro y recordar quién soy yo, ¿verdad? Que soy como por así decirlo un hijo, un río de ese océano, que no necesariamente significa que, que ese, océano, ese océano esté dentro de mí. ¿verdad? Aunque tengamos una gran apreciación y casi que podríamos decir una idea muy romántica Que Dios está en todas las cosas y todo esto como muchas veces eh, se practica En el Raya Yoga nosotros creemos que la idea de la conexión es tan importante Que es muy muy importante tener la claridad de que yo no soy mi papá, por ejemplo, ni yo ni soy mi mamá, porque si no, entonces, ¿cómo me relacionaría yo con ellos? Ese otro ser está separado a mí. Pero, ¿qué pasa cuando estoy tan conectado a este ser? Hay el sentimiento de que está conmigo, ¿verdad? Que está como esa compañía, ¿verdad? Y es como compañía en términos de vibración, de sentir esa ese amor, esa paz, esa cualquier cualidad que yo quiera experimentar en mi vida. Entonces, eh, tenemos una frase en el Raya Yoga muy bonita que dice que Dios está a la distancia de un pensamiento. Y podemos parar de compartir la imagen. Eh, donde básicamente estamos, eh, eh, ya para ir cerrando y hacer una experiencia de esta, de esta meditación de hoy, eh, invitarles a buscar esta forma de conexión que es muy real, siento yo personalmente muy práctica y por eso me gustó muchísimo desde el inicio que escuché al respecto, porque eh, es una cosa bastante simple cuando ya practicas en tu vida relacionarte con seres humanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la diferencia con este otro ser? Pues no es humano, tal vez podríamos verlo así, es un ser que no tiene un cuerpo, tal vez podríamos decirlo así, ¿Verdad? Y por eso a veces cómo me relaciono yo con este océano, ¿verdad? Entonces por eso ese primer paso de siempre ir hacia adentro y recordar que yo no soy mi propiedad, pero mi propiedad me pertenece, pero yo soy el, el amo, ¿verdad? El que está sentado y gobierna y que eso es lo que significa Raya Yoga. Significa yoga, conexión y raya, rey, es esa rey con el gober perdón, esa conexión con el gobernante que soy yo y luego con ese otro rey, ¿verdad? El rey de todas las cualidades, podríamos verlo así. Entonces, ¿qué les parece si vamos a hacer un pequeñito ejercicio de meditación en el cual vamos a ir hacia adentro y experimentar estos tres pasos? Voy a compartir con ustedes un pequeñito imagen para que nos ayude a inspirarnos a esta experiencia. Y vamos a ir a un lugar silencioso, si pueden ustedes ahorita tomar un espacio, ojalá lejos de la, de la actividad de este mundo físico, del cambio, aunque es difícil, ¿verdad? Pero igual, si están alrededor de muchas cosas, no se preocupen. La idea es que... Podamos como visualizarnos tal vez en una pequeña cueva En una especie de oasis interno Donde vamos a buscar Experimentar primeramente esta joya que soy yo Una joya que está sentada Detrás de los ojos Una joya que no es física Que es una energía que está vibrando y que está esparciendo, impactando la atmósfera con sus pensamientos. Entonces mientras respiro y relajo este vehículo, yo, la luz, la estrella eterna que da vida, Viajo más allá de esta habitación, de este mundo físico, de este gran escenario de la vida, lleno de actores, escenas, como una gran especie de jungla o de bosque. Suelto y aunque escucho, veo y siento me separo como un observador de mi propia mente y me voy elevando como un papalote o un cometa dejando este escenario atrás como un hermoso globo azul que puedo ver desde lo lejos y en esa conexión tan silenciosa pacífica voy más allá del tiempo del espacio de las leyes de este mundo físico y entro en una calmada luminosa dimensión de luz donde me siento a gusto a salvo lleno y libre lejos de todas las limitaciones y de los principios y los fines me coloco enfrente de este sol del conocimiento de este gran director que conoce a todos sus hijos y con el poder de un pensamiento puro Yo, el ser de paz, creo una línea de conexión con el océano de la paz, ese océano del conocimiento, aquel quien siempre está libre Que nunca da sufrimiento que está siempre brillando hacia todo y hacia todos y que depende de mi pensamiento conectarme y experimentar ese océano esas olas de paz de dicha y suavemente me dejo llevar por la experiencia de un amor que no tiene límites ni límites físicos ni límites de conciencia es un amor puro aquel que ha sido llamado el señor inocente porque ama a todos no importa lo que hayan hecho no importa lo que crean que sean como un océano puede acomodar todo dentro de sí. Ese océano de luz solamente ve la luz que cada uno de nosotros somos. Por unos segundos en el silencio me sumerjo en esta experiencia. verdadera libertad Y suavemente este papalote de luz que soy él ve a observar este globo azul, este escenario ilimitado Y regresa a su papel, a su vestuario, a su traje Pero refrescado y lleno de esta hermosa experiencia de paz, de claridad donde la vida se vuelve de nuevo un juego, donde estoy seguro, no importa lo que suceda en el escenario, porque mi intuición interna ya sabe, ya siente. Om Shanti. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros este hermoso sentimiento de unidad, de conexión.